lo que comemos lo he escuchado, escuchado mil veces. veces pero también somos lo que vemos somos es lo que escuchamos Lo que vemos y escuchamos No siempre es agradable Somos lo que escuchamos Todo aquello que vemos lo que hacemos Pero, ¿qué hacemos? Hacemos, hacemos lo que, que somos Tal vez, quizás Probablemente Seguro, de, de verdad, verdad que, que lo hacemos, pero hacemos lo que somos en nuestra esencia. esencia. Desde nuestra alma, con la energía desplegada al viento. Sí, no, no, sí, tal vez quizás, probablemente. Sabemos lo que nos duele, sabemos por qué nos duele, sabemos, sabemos si, si estamos, estamos vivos o estamos muertos. Pero sabemos si somos piezas de plástico, vegetales humanos, números en una estadística o de papel. Seguro. Sabemos seguro ¿Qué sabemos realmente qué es lo que sabemos con Por absoluta certeza. certeza sin necesidad de que nadie de que nadie nos lo cuente. Nadie nos lo cuente, nadie. ¿Qué sabemos realmente? ¿Qué, ¿Qué es, es lo que, que sabemos con absoluta certeza? Sin necesidad de que nadie nos lo cuente